Queridos Reyes Magos, os pido unos juguetes muy especiales. Quiero juguetes de películas, pero que funcionen. Por ejemplo, el juego de Jumanji con todos... con todo lo que pasa, con todas las acciones. Que se muevan las piezas, que se... y que pase toda la aventura. Sé que puede ser difícil, en internet hay juegos, pero no hace nada. También quiero los gorgonitas y el comando de élite. Y también quiero un chuki muñeco diabólico. También quiero más juguetes frikis que funcionen como los fantásticos de Pixar Toy Story. ¿Qué más? Ah, sí. También quiero un... Me he olvidado. También quiero... No sé qué más quería. Bueno. En definitiva, quiero juguetes de películas, pero que funcionen, porque si no, la aventura no funciona. Todo friki puede desear esto. Así que ya está. Adiós. Así que esto es lo que pido.